Un lanzador en esta primera ronda cerra porque este impacto inmediato. De eso se trata, sorpresa, el escogido ganó el año pasado, nadie pensaba que iban a ganar. Realmente eh, yo creo que con él estamos cogiendo un jugador que ahora mismo nos va a dar la oportunidad de, de quizá conseguir lo que estamos buscando de hace muchos años. Eh, tenemos un jugador que pichó el año pasado en Venezuela, le fue muy bien, incluso representó a Venezuela en la serie del Caribe, lo a lanzar acá, fue y lanzó a México, tuvo un muy buen año allá. En este año creemos que nosotros puede ser uno de nuestros abridores del principio. Y naturalmente quizás porque no tiene ciertas restricciones como tienen la, la calidad de los prospectos del de béisbol organizado, entonces podría estar de inmediato con ustedes, ¿pudiste la oportunidad de verlo accionar anteriormente para evaluarlo, para tomarlo en la primera ronda? Sí, realmente nosotros mismos no lo vimos lanzar a él durante el año, pero sí tenemos muy buenos reportes de personas que trabajan incluso con la organización que es la que yo trabajo en México. Y lo vimos lanzar la serie del Caribe realmente el año pasado. Es un hombre que estamos seguros de que nos va a ayudar este año a ver, a ver qué pasa. Bueno, pues gracias. Es el gerente general de Estrellas Orientales que acaba de sorprender entonces en primera ronda con la selección de un lanzador. Seguimos entonces con más del sorteo de novatos de la Liga Profesional de la República Dominicana. Gracias, Johanna. Estás contento de ASO. Sí, de mi pueblo, pero.